¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Hacia dónde miras? Estoy aquí Me llamo Madnex Tú no eres Madnex yo soy Matnix. ¿Qué? <risa> y yo que creía que la concurrencia ya había aprendido la lección. Por aquí no se puede andar despistado. Tal vez todo se esté corrompiendo. Pero... ¿Pero qué tenemos aquí? Humanos. ¡Oh, ¡Qué mal infortunio el vuestro toparas conmigo! <risa> ¿Qué? ¿Tú has hecho esto? ¿Por qué? Quieres que te responda en ese orden o de manera inversa. <risa> Libéralo. Eh, eh, eh, eh, nadie legisla en Madnex. Como tres desdichados, la oscuridad se ha encontrado con vuestra desventura. Y ahora os toca jugar a mi juego. ¿De qué habla este tío? ¿Estás loco? ¿O dejas a Mate en paz? ¿O qué? Okay. ¡Ah! <risa> <risa> Aún no lo habéis entendido. Yo soy quien amenaza, y vosotros los que suplicáis clemencia. Está bien. ¿Qué es lo que quieres? Al fin empezamos a simpatizar. La cosa es así o esa? ¿Nadie? Vaya ignorantes. Bueno, el caso. Yo me mostraré magnánime y liberaré a vuestro amigo. Si aceptáis la siguiente adivinanza. Sí, es verde como tus ojos, pero al reflexionar lila como tu ajuar. Pista: si falláis, vuestro amigo sufrirá más dolor del que haya conocido. Me da mierda de pista. A este tío se le va el kiko. ¿Eh? ¡Ah! Se ha muerto. No, se habrá desmayado por el dolor. ¡Qué juego más difícil! ¡Pues me pico! Hmm. Aquí hay trampa. Y él lo sabe. Ay, encima una adivinanza sobre colores. En este lugar todo parece distinto. Sabe que no somos de aquí. Y eso nos lo pone más difícil. ¿Eh? Mm. Mm -hmm. mm. ¡Oh! ¿Será esta la solución? Hmm. ¡El reflejo de sus ojos! ¡Correcto! ¡Bien! ¡Hemos acertado! ¡Hemos! Esta os la he puesto fácil porque os he visto algo perdidos. Me apetecía daros una buena bienvenida. Y no hace falta que me digáis que os ha encantado. ¿Eh? ¡Menos mal, eh, Matt! ¡Ahí va! ¡Pero si no me ha hecho nada! ¡Hala! ¿Cómo es posible? <risa> Así son las leyes aquí. ¿Eh? Bueno, el caso. ¿Nos podrías decir cómo llegar hasta el Consejero o no? <risa> no. Es broma. <risa> en la ONU que desconoce el vuelo. hallaréis al Consejero. ¿Sabes por dónde te puedes meter tus adivinanzas? Por el... ¿Y, ¿Y cómo llegamos al rey? ¿Al rey? <risa> Pronto nos volveremos a ver. ¿Y ahora qué hacemos? Pues echemos a andar en busca del consejero. ¿Han escapado? Esto no pinta bien. Tampoco creas que contaba con que acabarías con ellos. Sin embargo, tenemos más ases bajo la manga. Sigamos la... Voz. Suscríbete. Cuantos más mejor.